¿Qué debemos hacer si pensamos que podríamos tener el coronavirus? Si tenemos fiebre y tos, pero podemos respirar normalmente, lo mejor es simplemente quedarse en casa, porque no hay suficientes pruebas para diagnosticar la infección del coronavirus y además porque no hay ningún medicamento que detenga el virus. Ir al médico podría exponernos a otros gérmenes, y podría también exponer a los otros pacientes al mismo coronavirus. Debemos beber muchos líquidos, como agua con limón y azúcar, o té con miel. Si podemos comer, debemos hacerlo. Si la fiebre se siente incómoda, el tomar paracetamol puede ser más seguro que el ibuprofeno, aunque eso no se sabe con certeza. Y si se nos hace difícil el respirar, o tenemos dolor en el pecho, debemos llamar a nuestro médico o ir a una sala de emergencia.